Cacado y un poco jodido Tanto vacío por llenar que tanto me descuido Los ojos llorosos no mates ese día frío Escupo lo que siento que nada tenga sentido No sé cómo lo mantengo en este inicio Si ya quiero dejarlo todo y no tuve en el piso Estoy haciendo un disco pa' que no se apague el brillo Ramas de tiggy, play de bata y algunos platillos Vio las luces de esta ciudad apagada Aunque ya no haya nada Está la calma que buscaba La que me transmitiste en la noche pasada te encuentre en el momento de todo, nah. Soy un vado, esto me persigue siempre Tengo miedo a fallar, si no bájame los dientes Escribo mejor roto, estando inconsciente Saco lo mejor, pero nada en mi presente De mi peor y paranoia, saqué Patagonia Te dedico raps, con tiempo tomaron forma Me listo falso, pero no te hace persona Por acá te hace pelotas si y flash ahora. De mi peor y paranoia, saqué Patagonia Te con raps con tiempo tomaron forma. Benito falso pero digo, no te hace persona. Por acá te hace pelotas y flashagura. No saben nada, dejen de manchar el pa' Pacando rapero flaco que solo hablan de ropa. Que están flashando con vender otra, pero no hace digging ni mejor producto el de llenar el trato. Yo, te lo ocupo homie. Prefiero ser nada escribiendo algo como Lonnie. Clásicos de ya como Utah se disfruta Pasar el día con vos te de Butan. Son las 7 y 30 de la mañana, Patagonia pernoctando toda la semana En tu sonrisa tus ojos verte depinada aprendí lo que es amor de una forma más clara